La calle Bienvenido Fuerte Duarte es una de las vías más transitadas en esa ciudad. Esta posee un peligroso agujero que, de acuerdo con transeúntes en la zona, ha provocado varios accidentes. Solicitan a las autoridades la rápida solución de esta problemática. Ahí se han partido piernas perso personas y se han matado gente. ahí Los vehículos se les parten los motivadores. El síndico por favor, la Bienvenido aquí, que vengan a, a arreglar ese hoyo. Porque eso es muy peligroso y además que los niños cruzan de la escuela por ahí. Ahí uno se asusta, socia, cada vez que hay un vehículo ahí en ese hoyo, uno se sorprende como que ya chocar, ya se matan ahí. No, no, Coño, ahí tienen que jugar, que venir a la jabaña baña ahí. Eso es un compromiso ese hoyo ahí con la gente. Sí, Yo tengo no. que hablar ahí no aguanta uno, porque... Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.